Well then go my way. Gorin no sapons no take you to your gorish ¡Derechito al vice! Somos RC Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte la reseña de una nueva RC Ediciones, el volumen número 4 de yu gi -Oh, R, el renacer de Pegasus, la pérdida de la corporación Kaiba o la pérdida total de la waifu de yu del pequeño yu del Yu-Gi a también, todo esto y más en este cuarto volumen donde ya se están por enfrentar a las tres, a los tres dioses oscuros, a los tres, creo que eran Yajins, o ajins, creo que se llamaban... En la versión japonesa, pero, pero, pero también vamos a abrir un sobrecino de Fortnite, de la colección número 26 del poder desatado, donde tenés a los saiyans más poderosos en esta expansión de Fortnite de nuestros amigos de Flash Gondor. Y a todo esto y más. Gracias a quienes, a quienes siempre están viendo el canal, a quienes siempre nos apoyan, vamos a mandarles un mega saludazo para Ken Kaneki, que estuvo escribiéndonos durante estas semanas de fiestas, estas semanas navideñas, otro mega saludazo para Mauro Zabala, también un mega saludazo también para El Prisas 2006. Para Cristina Juget, un saludazo para Maribel Torres. Para Máximo el Inútil, ¿qué nombre te pusiste? Para Ramón, un mega saludazo para Ignacio. Y también un mega saludazo para Frida Díaz. Muchas gracias por ver el canal. Ahora sí, pasémonos con la reseña que había pasado en el tomo anterior. Y cómo continúa esta lucha donde revivieron al bandido Kit. Revivieron a uno de los muertillos de la saga del duelo de los duelistas. En el último piso se encuentra Kaiba justamente a punto de enfrentarse a uno de los dioses oscuros, uno de los avatares que fue creado por el propio Pegasus para estar a la par del poder de los dioses egipcios. Pero hay un costo, hay un costo de energía oscura para quien utiliza este tipo de cartas y es esa energía la que necesitan para poder recuperar el alma y el cuerpo de Pegasus en el cuerpo de la pobre de TEA sin embargo todos estos mercenarios duelistas pelean para recuperar a la Pegasus, no le importa el porqué no le importa, como no importa si tienen que sacrificar o vengarse del pequeño Yugi, es así como Tenma, el hermano gemelo va a enfrentarse a uno de estos mercenarios, quien lo ha tenido envidia toda su vida el Richie Merced va a utilizar varias cartas de monstruos fuertes con equipamientos para tirar doble ataques, acá tenemos el doble disparo de uno de ellos mientras que nuestro Tenma también va a a estar utilizando cartas de monstruos poderosos con equipamientos jugadas de equipamientos como vimos en su duelo anterior pero están en un duelo están muy muy parejos acá vemos un flashback de cómo en el pasado ya le había ganado y se había ganado el título del mejor eh, del mejor aprendiz de Pegasus del mejor duelista de entre ellos pero ahora después de este entrenamiento después de estos años sin Pegasus se ha vuelto más poderoso nuestro Richie Ahora vamos a ver cómo utiliza la jugada de los elfos, porque tienen diferentes elfos, tienen diferentes armas para poder dar diferentes ataques y poder darle un contraataque directo a los puntos de vida del enemigo. Pero Gecko se siente cada vez más, más, más acorralado ante la misma táctica que utiliza su oponente. Ambos tienen decks parecidos, ambos tienen el mismo nivel de duelistas. Es así como vemos que invoca a la mosquetera junto con su Twin Gun. Vamos a ver que todas sus cartas, todas sus jugadas son de pistoleros una, Un estilo de juego bastante yankee Un estilo más o menos western Contra estos elfos que son un poquito más nórdicos Y las jugadas que utiliza son Las utiliza para poder tener con qué tributar Tributa a su monstruo, invoca al ángel 07, el ángel 07 es una de las cartas que puedes conseguir en el manga original en la revista Shonen Jump, pero pero pero nuestro mosquetero va a tener otras tácticas, ahí invocan al boomerang elf, el boomerang elf puede causar daño a través de la defensa del oponente y con el ángel 07 niega sus efectos, sus habilidades. Pero algo sucedió y los puntos de vida de Gecko llegaron a cero. Acá vamos a ver mientras tanto como Joy y Tristan se van abriendo camino junto con Mokuba para llegar al último piso a salvar las papas. Van a ir a la central de la, de la Torre Caiba para poder controlar nuevamente la corporación. Toda su computadora había sido hackeada, pero bueno, mientras tanto Yugi todavía Yugi tiene que confiar en el poder de Gecko para poder seguir adelante. O sea que este duelo lo tiene Gecko pero... Yugi igualmente, si llegara a perder, no va a poder subir este piso. Esas son las reglas de los mercenarios duelistas. Pero acá vemos entonces en un breve flashback cómo fue ese último tiroteo, esa última jugada, ese último turno, que hizo que Gekko termine perdiendo. Pero perdió totalmente, o oh, hay algo más. Lo que perdió no solamente fue el duelo, sino su confianza. Su confianza de poder ayudar a Yugi para detener los planes siniestros de su hermano gemelo. Pero, pero, pero vamos a ver cómo, cómo se terminan quedando atrapados en este piso tras perder Yako está ahí tirado totalmente triste Pero hay alguien que los está esperando Nada más y nada menos que el bandido Kit Quien, además de haber sido revivido, tiene sus propios intereses Tiene el interés de vengarse personalmente de Yugi Vengarse personalmente de Joy Y de aquellos que ocasionaron su muerte Ahora vemos como en el último piso de la torre se encuentra Kaiba a punto de tener su duelo, su duelo más deseado para ver cuál es el poder de Tenma, cuál es el poder de los dioses oscuros, pero durante los primeros turnos Tenma va a estar... Poniendo cartas, va recibiendo ataques, no va, acciona nada, no se activa. Entonces Kevin dice, no, este tipo se está, ya se dio por vencido. Este tipo va a ver cómo, voy, cómo va a perder ante la fuerza de mis dragones blancos de ojos azules. Y es así como de a poco va invocando monstruos materiales que los va fusionando. Estos material monsters utilizan una función de contacto directamente, no necesitan polimerización. Y con una jugada de reta va a tratar de eliminar el mazo del oponente Pero, pero, pero, inmediatamente Tenma invoca monstruos a la par que Kaiba Y puede traer a Belial al campo Pero Kaiba te va a traer al dragón blanco y azules y lo va a destruir Pero, pero, pero, todos estos ataques, todos estos movimientos, todas estas invocaciones que ha estado haciendo Kaiba Acá vamos a ver cómo utiliza al Oros D, o una, mejor, una versión mejorada de él, para invocar a sus tres dragones blancos de ojos azules. Y así va a poder invocar al Ultimate, White Dragon de ojos azules. El Ultimate, el de pasado, el loquillo, el de tres cabezas. ¿Pero cómo es que Tenma invoca también al mismo? Utilizando diferentes cartas va a poder obtener los mismos materiales para sacrificarlos y así traer al avatar del demonio, al Devil avatar, a la pelota de Bakugan oscura que absorbe la fuerza del monstruo más poderoso del campo y le suma un puntito extra. Es así como tiene la forma del Ultimate Blue Eyes White Dragon y es tan poderoso como Akaiba pero con un puntito de más. La jugada, o sea todos los movimientos que ha hecho Kaiba, todos los golpes que ha recibido Tenma, fueron necesarios para que él pudiese tener materiales de tributos, ya sea este dragón o los Material Lion o los monstruos materiales anteriores. Así es como le ataca con su mismo ataque al Ultimate Blue Eyes White Dragon y lo destroza con de todo, bajándole un puntito solamente de los puntos de vida de Kaiba, pero destruyendo su moral. Ahora, el Avatar tiene la fuerza de ataque del Lord of D, pero mientras tanto, Kaibo invoca un armadillo material con mucha defensa. Sin embargo, gracias a otra carta, gracias a otra jugarreta, nuevamente Tenma tiene materiales para invocar a otro de sus dioses oscuros, el Retrut, me parece que era el Retrut Avatar o algo así, pero bueno, el Retrut es tremendo, es como si fuese un obelisco oscuro y lo va a romper con de todo es así como ahora él tiene el poder de dos retro de más de 4000 puntos de ataque va a poder ir atacando a Kaiba mientras que yo y Moscú y los demás llegan a la central a la computadora central de Kaiba Corp sin embargo Kaiba ahí perdió completamente a los golpes a los tumbos y recuerda como todo su camino, como haber salido del orfanato, haber obtenido la corporación, haber perdido contra Yugi, lo llevó a este momento. Donde le entrega directamente la corporación y todo a este enemigo, a este sucesor espiritual de, del propio Pegasus. Y lo está por invocar, está por utilizar la energía oscura recopilada en todos estos duelos. Pero algo sucede en la computadora, algo sucede con el alma de la pobre tea y es ahí como se está desvaneciendo frente a los ojos de Yubi. tienen que ir y rescatarla, rescatar su cuerpo para que no pierda su conexión espiritual. Pero ¿toda esta energía es suficiente? ¿Van a poder revivir a Pegasus? ¿Van a poder detener este renacimiento? Acá vemos cómo destroza con de todo a un duelista que se pone en el camino Pero bueno, el proyecto RA de resurrección de Pegasus todavía no está completado Ahí va a sacar una carta, va a sacar el espíritu de Pegasus ¿Vieron que Pegasus en, en el reino del duelista atrapaba las almas de sus oponentes en cartas? Acá pasa lo mismo Pero Kaiba le metió un virus a la computadora mientras estaba doleando Ahí lo tira con de todo y es así como el alma de Pegasus desaparece y se desvanece nuevamente. Pero, pero, pero, Tenmageko tiene todavía una chance. Tiene una chance de obtener más energía con los últimos duelos. Dado que le dio uno de los dioses oscuros al propio Kit. Al propio bandido Kit, quien... Está dispuesto a tener su venganza contra Joy. Mientras este se abre camino hacia el último piso. Joy se va a tener que enfrentar a él. Pero Yugi va a tener que pelear nuevamente por el alma de Tea. Y ahora solamente nos falta un tomo más para terminar con Suyo R. Con esta secuela directa de la serie original. Que no fue emitida en la televisión norteamericana. Y por Four Kids. En su lugar de esos. Decidieron animar la saga de cualquiera que era de los monstruos encapsulados pero bueno vamos a ver si tenemos la suerte de conseguir las últimas cartas que nos faltan de la colección número 26 de fortnite poder desatado vamos a ver si nos sale otro goku super saiyan blue vamos a ver si nos sale esta vez wow, esta vez fue muy fácil abrirlo cada vez se pega más rápido y tenemos cinco cartulis cinco cartulis de la cual la primera que nos sale es el modo tía es el Gara modo tía, ya está adulto, ya tiene, ya tiene el peinado de tu tía, no es el Gara <risas> Es el Gara feminista, es el Gara Karen feminista con 895 puntos de ataque, unos 775 de resistencia, nada de barba con Rimmel en los ojos y unos 830 de tecnología, no me la puedo creer. Estamos esperando alguna carta de Sakura, pero no, tenemos al Karengara Feminista. Después, la siguiente carta que nos sale es... ¡Epa! Lala Delta Shenron. Ya nos había salido la carta de Lala Delta Shenron con 885 puntos de tecnología, pero esta versión no es la que tiene el metal. El metalizado de fondo es una versión más fucsia. ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco! O por la siguiente que es... El paso del baile del Sumerin Jutsu, la invocación de más Narutos con 900 puntos de resistencia tipo tijera es la carta 4406 de esta colección. Vamos por la siguiente que es... Otro virus, es un virus, pero obviamente sin el efecto metalizado nos encontramos con este virus con 800 puntos de tecnología, 860 de ataque de la destrucción y 760 de resistencia, es la carta 4470 de esta colección, tipo puño y por último lo que nos vamos a encontrar es... ¡Esto no! La... <risa> es el Gara, pero de Shippuden. El Gara con 950 puntos de tecnología. Con 910 de ataque y 640 de resistencia. Es del Gara cuando todavía ya se había conocido con Naruto. Y ya se había vuelto bueno. Se había vuelto el Hokage de su aldea. El ninja más poderoso de todos. Pero ya era un ninja más bueno. Acá ya es un ninja más tutía. Ya se jubiló. Ya se jubiló. Regala flores. Se toma unos mateoles. Y escucha. Y escucha Cumbia. Este ya es un gara mucho más tranquilo que escucha Cumbia en su casa mientras se toma unos mates. Mientras que este es el de Sheepwood que todavía tienen que pelear. Que tienen que pelear contra los Akatsuki. Que todavía tiene, que todavía tiene la bestia de colas en su, bueno, en su cuerpo encima. Pero bueno, bueno, bueno. No salen los dos en el mismo sobreciño y es increíble. No salió ninguna metalizada. Pero sí salieron cartas muy raras y muy copadas. Bueno, somos y es esperamos que esto te haya divertido, entretenido, hecho pasar el rato, hecho recordar que las vacaciones y el verano próximamente se terminarán y nos vemos en la próxima ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio. No olviden ver los videos de RSE Ediciones Anteriores, donde pueden ver cómo hacemos nuestras propias cartas proxies, cómo hacemos nuestras propias mantas, cómo le hacemos cajitas a nuestros juegos de cartas y siempre yéndonos derechito al vicio.